Bienvenidas a todas a este acto de presentación. A este acto de presentación de la huelga feminista de 24 horas convocada para este 8M, este 8 de marzo, la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria se forma en enero de 2018 para sumarse y organizar la huelga feminista aquí en Cantabria. Una huelga de 24 horas que, que se puso una jornada histórica durante la que millones de mujeres salimos a la calle para exigir igualdad de, igualdad de derechos y oponernos a las opresiones de género y las violencias machistas. En los últimos años, movi los movimientos feministas han protagonizado importantes, importantes movilizaciones a nivel internacional desde Argentina y su grito de ni una menos en 2016, la bomba en marcha a inicios de 2017, las movilizaciones en Polonia, en defensa del aborto, hasta llegar a la huelga internacional de 24 horas. Perdón. Esta huelga, más allá, más allá del ámbito laboral, se extiende al ámbito de los cuidados, el consumo y el estudiantil, eh, dando expresión política y visibilizando la, mal, los malestares ocultos en la vida de las mujeres, generando un acercamiento masivo convertido en un nosotras. Desde entonces los movimientos feministas hemos, seguido, eh, eh, hemos logrado coordinar esfuerzos para seguir trabajando en una definición de objetivos, estrategias y acciones, y estamos ocupando en la actualidad la agenda política y social a nivel internacional. Durante el último encuentro estatal se decide volver a la huelga de 24 horas el 8M, partiendo de estos mismos cuatro ejes y, y, y abriendo a nuevos ámbitos como son la violencia, los cuerpos, el racismo y las fronteras. Otra prioridad es trabajar la interseccionalidad de las desigualdades y reforzar las huelgas de consumo y cuidados por su carácter antipatriarcal, anticapitalista y antirracista. Con la ilusión de presentar la huelga aquí en Cantabria, hemos querido contar con la feminista histórica Justa Montero. Justa Montero es cofundadora del Centro de Mujeres de Madrid de la Comisión por el Derecho al Aborto, de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas y de la Asamblea Feminista de Madrid, de la que forma parte en la actualidad. Es experta en Género y Políticas de Igualdad y máster en Inmigración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias. Es codirectora del curso de Teorías Feministas Contemporáneas y es docente de diversos cursos y másteres. También ha formado parte del Patronato de la Fundación FUEM, también la conocéis por lo que ha escrito y habréis leído un montón de artículos eh, con temáticas como son los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, las violencias marxistas o la prostitución. Y colabora en periódicos digitales como Viento Sur, Rebelión, Info Libre o Diagonal. Pero si hoy hemos querido tener a Justa Montero, es sobre todo por por la valentía que caracteriza a las mujeres que desde principios de los años 70 llevan tejiendo redes, con mujer, redes de mujeres, defendiendo la diversidad de feminismos y construyendo un movimiento inclusivo, plural e interseccional. Desde la Asamblea Feminista de Cantabria hacemos un llamamiento a todas las mujeres a uniros con nosotras en la construcción de la próxima huelga, que durante las próximas asambleas debatiremos sobre la organización, las acciones y la creación de grupos de trabajo, desde un feminismo autónomo, crítico, anticapitalista e inclusivo. Porque juntas somos más fuertes, os animamos a encontrarnos para desbaratar todo aquello que nos oprime y nos violenta. Y os dejo con Justa Montero, que es a la que hemos venido a escuchar. A ver. Buenas tardes a todas. Eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Cristina por, por tu presentación y que a mí lo que más me gusta es que me presente como activista feminista, que creo es lo que somos todas las que estamos aquí. Y bueno, y muchísimas gracias a la Asamblea Abierta de Can Feminista de Cantabria por organizar este acto y sobre todo por darnos la oportunidad de, de crear un espacio para ya ir calentando motores a mes y medio que nos queda más o menos para la huelga feminista. Entonces, las que pensamos que la huelga feminista no es un día, no es un acto, no es un acontecimiento, sino que es un proceso, pues es particularmente importante tener... Eso, un espacio para poder luego, con el debate, ir viendo cómo podemos hacer, cómo podemos conseguir que la huelga feminista de este año sea tan exitosa, con todas las dificultades que nos vamos a encontrar, tan exitosa como la del año pasado. Así que, enhorabuena por organizar el acto y muchísimas gracias, por supuesto, por invitarme. Eh... Bueno, una de las cosas que, aunque vayamos a centrarnos en, en lo que va a ser la, la, el proceso para la huelga feminista en 2019, en este año yo creo que es imprescindible eh, pensar de dónde venimos, porque la fuerza que tenemos para preparar la huelga de, de este año nos viene de lo que hemos ido haciendo con anterioridad y muy particularmente de lo que hicimos y, lo, y lo, cómo lo hicimos y lo que conseguimos ...en la huelga del año pasado. Porque lo que conseguimos y que por eso estamos ahora mismo... ...en el foco de atención de absolutamente todo el mundo... ¿no? ...de todas las organizaciones políticas, sociales... ...todos los medios, no, a ver qué van a hacer para el próximo 8 de marzo... O sea, ...por, por lo que tenemos el foco puesto en la actividad feminista para este año... ...es precisamente por la grandeza de lo que conseguimos en 2018 por el éxito no solamente de las miles y miles y miles de mujeres que salieron en todo el país eh, en la manifestación, sino porque eso respondió a que realmente habíamos conseguido poner en todo el proceso previo, poner la vida de las mujeres en el centro de atención y que a partir de ahí eh, conseguimos que salieran a la luz visibilizar todas las distintas situaciones, el ver cómo se concreta la presión patriarcal en las distintas circunstancias en que vivimos eh, las mujeres y cómo, eh, digamos, poner, dar visibilidad a los conflictos que atraviesan, los muy distintos conflictos que atraviesan las vidas de las mujeres. No son conflictos que tienen que ver con la violencia machista que eh, sufrimos, que tienen que ver con la precariedad. ...en la vida de las mujeres que eh, la situación de crisis... ...las políticas neoliberales, eh, digamos, nos sitúan... Eh, ...y con muchas otras circunstancias en función de cómo estamos situadas... ...si somos mujeres migrantes, si somos mujeres eh, con diversidad funcional... ...si somos mujeres eh, que pertenecemos al colectivo LGTBI... ...y cómo todo eso, todo eso salió a la luz... Y eso permitió que todas las mujeres se identificaran con lo que era la propuesta feminista de la huelga, eh, que era una propuesta para cambiar, ¿no? Para cambiarlo todo. Y cuando decimos cambiarlo y decíamos cambiarlo todo, queríamos decir cambiarlo en el ámbito de las familias, de los hogares, en el ámbito de los trabajos, en el ámbito comunitario, de los barrios, y en el ámbito también de las normas y de las leyes, ¿no? Eh, como decía Cristina, además, eh, la, la grandeza de, de, de lo que ha sido, de lo que está haciendo el movimiento feminista en, en la convocatoria de las huelgas es que, además, somos partícipes de un movimiento que es un movimiento global. Somos partícipes y estamos colaborando a generar un nuevo internacionalismo. Un internacionalismo que nos hace partícipes de las luchas, como ella ha señalado, de las mujeres argentinas, de las mujeres polacas, de las mujeres kurdas, durante este año también de las mujeres nicaragüenses, de las mujeres en Brasil, de las mujeres que se movilizan contra las políticas neoliberales en Estados Unidos, de las mujeres en la India, un nuevo, liberal, un nuevo eh, internacionalismo que no solamente nos hace partícipes de todas, eh, compartir diagnósticos ¿no? y compartir una situación eh, con todas las diferencias también según los contextos eh, geográficos y políticos y económicos, sino también que nos hacen entender... Eh, lo que nos hermana no solamente por lo que ya sabemos, no, las violencias, los feminicidios, el recorte en los derechos sexuales y reproductivos, la amenaza de, eh, la amenaza de, de, de, de las salidas ultraliberales a la crisis, la amenaza de una extrema derecha, sino también que nos hacen entender cómo nosotras no podemos ser Cómplices, ni podemos permanecer eh, ignorantes de que empresas españolas, empresas transnacionales, son las empresas que están en países centroamericanos, en países eh, de, otros, de otras regiones y son las empresas que amenazan los territorios que defienden mujeres que muchas veces arriesgan su propia vida en defensa de los recursos y de las tierras que amenazan las empresas que tienen sus raíces también en, eh, en países como, como el nuestro, ¿no? Y eso es también por lo que hablo de un nuevo internacionalismo que nos hace ver cómo estamos interconectadas y cómo esa solidaridad, esa lucha común, ese grito global, es un grito que eh, eh, digamos tiene una... componentes eh, económicos, sociales y culturales eh, comunes, ¿no? Bien... Eh, Claro, podíamos, o sea, de ahí venimos, ¿no? venimos en el Estado español de una lucha de muchísimos años, de un movimiento muy fuerte, pero en relación a lo que son las huelgas, venimos de esa experiencia que vivimos el año pasado... Y venimos con una fuerza y una movilización enorme, ¿no? Una movilización que también vimos cómo eh, tuvo su expresión ayer, ¿no? En las movilizaciones, las manifestaciones que hubo en prácticamente todas las ciudades del Estado español en rechazo a lo que, y de denuncia de lo que, eh, pues lo que suponían, lo que suponen los acuerdos eh, de la derecha en, en concreto en Andalucía, ¿no? Es decir, que ayer ya se vio cómo las mujeres efectivamente estamos alertas a todo lo que sucede y nos movilizamos. Bien, dicho esto, que es, me parece que es muy importante porque partimos de, de, de esa experiencia, de esa rebeldía, de ese que hemos manifestado a lo largo de todo el año de que no nos paramos ante nada ni nos para nada... Tenemos que ver también cuáles son los cambios en relación, las diferencias en relación a lo que vimos, vivimos en 2018 y a lo que tenemos para adelante en el 2019. ¿no? Eh, yo creo que claro que hemos conseguido cambios, hemos conseguido cambios en muchas cosas. Yo creo que hoy el hecho de que digamos las mujeres no sabemos fuertes, eso se traduce en muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Se traduce en muchas cosas de cómo participamos en muchas luchas. Se traduce en muchas cosas de cómo nos planteamos y cómo cambiamos nuestras relaciones personales. Cómo decimos basta a cualquier tipo eh, de abuso, eh, de abuso, o, de autor de abuso de, o de imposición de cualquier autoridad eh, eh, machista. ¿no? Eh, no se habla... Bueno, luego vemos qué es lo que ha pasado últimamente, de la misma forma de nuestros derechos y de nuestras reivindicaciones, hemos logrado abrir más espacios, más grietas, desde en el ámbito sindical al ámbito de las parejas, al ámbito político, al ámbito del mundo de las ciencias. No se han empezado a expresar mujeres absolutamente en todos los espacios y eso ha sido gracias a ese esfuerzo colectivo. El hecho que, por ejemplo, el, hubiera una respuesta tan impresionante a la campaña esta con el hashtag de Cuéntalo y que tantísimas miles de mujeres en el Estado español se atrevieran a explicar y a expresar la violencia, que, los abusos, las agresiones que habían vivido, eso tiene que ver con, eh, con una iniciativa extraordinaria, pero tiene que ver también con sentirse arropadas, de, sentirse arropadas por una colectividad, por saberse que están... Eh, que nosotras decimos, no, nosotras sí os creemos, y entonces sentirse con esa fuerza y con esa legitimidad para poder explicar y decir públicamente cosas que hasta ese momento no se habían atrevido. Es decir, que claro que vamos consiguiendo eh, cosas, eh, pero también como movimiento feminista conseguimos cosas muy importantes. Eh, logramos, eh, a partir del 8 de marzo, logramos eh, conseguimos una hegemonía cultural, conseguimos que el término feminismo, que había sido un tel... luego hablamos de qué pasa en lo más reciente, pero eso es así, para que se cuestione lo tenemos que haber ganado, si no, no se cuestionaría. Y lo ganamos, el 8 de marzo del 2018, ganamos la hegemonía cultural y el término feminista que estaba denostado, que muchas mujeres no se sentían reconocidas, bajo ese paraguas del feminismo salieron cientos de miles de mujeres a la calle. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta para afrontar también ahora los retos que nos plantea la situación actual. Dijimos en su momento que esta hegemonía en el 2018, que esta hegemonía cultural era una y el término feminismo y lo que habíamos puesto sobre la agenda política el 8 de marzo, sería algo en disputa. Porque eso lo sabemos de siempre, lo sabemos desde que, desde que existe movimiento feminista, no, está en disputa y cuando se consigue algo, efectivamente sabemos que hay fuerzas y poderes desde los económicos hasta la jerarquía católica hasta los sectores más reaccionarios y hasta el, digamos que el patriarcado se, se digamos reaparece fuertemente ¿no? y entonces efectivamente estos términos están en disputa pero Digo, y eso me parece importante, para que esté en disputa, quiere decir que hemos conseguido significarlo nosotras. Hemos logrado dar el contenido que queríamos al término feminista y hemos conseguido que las mujeres, desde su diversidad, se reconocieran en lo que es el feminismo. ¿no? Eh, ¿Qué no hemos conseguido? No hemos conseguido muchísimas cosas. No hemos conseguido, por no conseguir ni una cosa tan concreta, Tan fácil de conseguir como es que se ratificara el convenio 189 eh, de la OIT para dar los derechos, los mismos derechos a las trabajadoras de hogar. Eso era muy sencillo de conceder y, sin embargo, ni tan siquiera eso en el terreno normativo hemos conseguido. ¿no? Pero por otro lado, eh, y bueno, eso ya luego podemos tener tiempo para, para hablar, ¿no? Hemos conseguido poner eh, sobre la mesa las violencias sexuales a costa del sufrimiento de muchas mujeres que han sido agredidas y violadas, pero no hemos conseguido que todavía haya un cambio de las leyes, ni hemos conseguido que haya una justicia que garantice el reconocimiento de la palabra de las mujeres y que haya un tratamiento que dé... Eh, que, que, que, que haga justicia y repare eh, esta conculcación de derechos tan brutal, ¿no? Pero por otro lado, vamos a ver, nosotras es que tampoco planteábamos cualquier tipo de cambios, tampoco exigíamos cualquier tipo de cambios, nosotras no exigíamos, no planteábamos cambios cosméticos, ni nosotras planteábamos ni queríamos cambios de marketing, nosotras planteábamos también cambios profundos, cambios estructurales, porque estamos convencidas, estábamos convencidas, y yo desde luego estoy convencida, que eh, acabar con la situación de injusticia y de opresión patriarcal, de discriminación que viven las mujeres, todas las mujeres, no una élite de mujeres, sino todas las mujeres, eso requiere cambios profundos en la economía, como muy bien señalan las economistas eh, feministas, en los hogares, en la cultura, en las relaciones, en las estructuras, es decir, un cambio en profundidad. Y eso es también lo que pedíamos. No lo pedíamos por. y no lo pedimos por eh, una cuestión simplemente ideológica. No, no, es que es la única garantía de que realmente haya cambios que afecten a la vida. ...de todas las mujeres. Eh, si hoy, eh, a fecha de hoy, hacemos como proponen las eh, feministas argentinas... Eh, ...y en concreto una autora, eh, Verónica Gago, propone que para eh, situarnos bien... ...en cuáles son los objetivos de una huelga feminista lo que hay que hacer es un mapeo de la conflictividad social en clave feminista. Es decir, necesitamos identificar claramente dónde están los conflictos que viven las mujeres y a partir de ahí establecer un poco lo que es la, la, la propuesta. ¿no? Eh, y si hoy hiciéramos ese mapeo, que ahora no, no lo puedo hacer aquí porque si no me comería todo el tiempo, pero luego en el debate, si os parece, podemos ir identificando ¿no? esas claves, veríamos que las vidas hoy de las mujeres siguen marcadas fundamentalmente por la precariedad. Las mujeres, de las mujeres jóvenes y de las mujeres pensionistas. De la precariedad que tiene que ver con el empleo, con las condiciones de empleo y la desigualdad de las condiciones en que las mujeres trabajan y no solamente con la brecha salarial, que es importante, pero no es solamente la brecha salarial son muchos otros factores que hacen que la precariedad se viva en las condiciones de trabajo, quien tiene en, en trabajo asalariado y empleo y en las que no. Eh, la precariedad que tiene que ver con las condiciones de vivienda, imagino que todas recordaréis eh, la noticia dramática de una mujer hace poco que se tiró por el balcón de su casa en Madrid porque no podía, no podía pagar la el alquiler de la vivienda ¿no? en este proceso de eh, gentrificación y de eh, brutal de, de, de, de acaparación de, de, de, de, de, de la riqueza. ...por parte de unos... ¿no? Eh, ...tiene que ver también... ...las condiciones de precariedad... Eh, ...de las políticas austericidas... ...en todos los terrenos... Eh, ...del que no haya un reconocimiento real... ...de lo que las mujeres... ...de las distintas identidades de género que existen... ...la precariedad no es solamente una precariedad... ...de las condiciones materiales... ...la precariedad es una precariedad... ...de todas las condiciones de vida que hacen que cualquier mujer no pueda tener una vida digna. Y eso tiene que ver con muchos elementos. ¿no? Precariedad que tiene que ver en que no se reconozcan los derechos de las mujeres migrantes, que sigue existiendo una ley de extranjería que, entre otras cosas, permite que existan CIEs donde hay mujeres y hombres también encerrados en, en, en condiciones de carcelarias totalmente una ley de extranjería que no permite que las mujeres que sufren violencia migrantes en condiciones eh, que no tienen, eh, en situaciones administrativas eh, no regularizadas, si quieren denunciar un acto de violencia sexual no puedan hacerlo porque no tienen garantías y se pueden ver enfrentadas a que se les abra un expediente, un, se les encuegue un expediente de expulsión del país, es decir, que tiene que ver con muchos, con muchos factores. Si vemos los conflictos en clave feminista, evidentemente tenemos que poner el foco también hoy, enero de 2019, en lo que son las violencias, que vamos a, que nuevo vamos a decir, ¿no? de las violencias, tanto de eh, las violencias ejercidas por eh, parejas y exparejas, como las violencias eh, sexuales. Y tenemos que poner el foco también en todo lo que son las, eh, los recortes de derechos, ¿no? recortes de derechos o no desarrollo. Cuando hablo de recortes de derechos, hablo también de no desarrollo de los derechos, porque no es que haya recortes, es que lo que tenemos no son derechos a los que puedan acceder absolutamente todas las mujeres. ¿no? Y tiene que ver, por lo tanto, con todo lo que son las políticas neoliberales que hacen que el Estado deje de responsabilizarse de eh, muchos de los trabajos de cuidados y todo eso pase al ámbito familiar, al ámbito doméstico y sea una responsabilidad y aumente la carga de trabajo de las mujeres en condiciones cada vez eh, peores, ¿no? Bueno, todo esto, digamos, lo que da es un panorama de que eh, la crisis que analizábamos ya en 2008 y 2009, eh, que era una crisis sistémica, la crisis sigue aquí, instalada, y es una crisis que se ha instalado para quedarse, que ha venido para quedarse, y que esa crisis eh, lo que supone es el reforzamiento de las relaciones patriarcales dentro de ese proceso necesario para el capital, para el capital, de acumulación de, de capital, ¿no? Y que esto sucede sin que se pueda, o sea, no se puede hacer este proceso de acumulación de capital sin las estructuras de subordinación patriarcal. Y este es el contexto, la realidad y el contexto en el que, eh, en el que estamos. ¿Mm? Eh, y es el mismo contexto en el que estábamos en 2018. Entonces, ¿qué es lo que hay también de nuevo en este 2019? ¿no? ¿Cuál es el nuevo contexto que tenemos? Como os decía antes, una de las cuestiones fundamentales es que el feminismo está en el centro de la disputa política y social. Y está en el centro de la disputa dentro de la propia izquierda. ¿no? Eh, que luego hablaré de eso, pero evidentemente a todas eh, las que estamos aquí no podemos quitarnos de la cabeza eh, lo que está sucediendo y lo que supone el desplazamiento de la derecha todavía más a la derecha a partir de cómo un partido pequeñito está logrando marcar el terreno y la agenda de la propia derecha. ¿Mm? Me parece muy importante que no hablemos no hablemos tanto de Vox ¿no? porque el problema es Vox pero el problema es toda la derecha el problema es el PP el problema es Ciudadanos el problema es la jerarquía católica que está muy calladita pero que está frotándose las manos el, el problema es el poder económico que está también frotándose las manos pero que hablemos en general ¿no? de ese desplazamiento de la derecha a todos los eh, niveles ¿no? eh, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que todos ellos comparten una agenda, una propuesta neoliberal hacia las mujeres. ¿Mm? Y que esa propuesta neoliberal eh, se basa en, en, en todo ese planteamiento del, del digamos, la, eh, de que sea, en realidad se accede a a los recursos, si se accede al poder en igualdad de condiciones, si se accede a los trabajos en igualdad de condiciones, y quienes no lo plantean así, y eso sí que es específico de la extrema derecha, es que somos las que somos desigualitarias, las que no abogamos por la de igualdad, es decir, que se hace una lectura totalmente perversa de lo que es la igualdad desde un punto de vista de quienes no la comparten ni la defienden, sino que basan sus propuestas desde la idea de la desigualdad como un elemento estructural de la sociedad y como un elemento estructural del sistema. Por eso digo que es una propuesta neoliberal. ¿no? Vale. Eh, y, luego, es también una propuesta que se basa en un da, en discurso antimigración fundamentalmente islamofóbico, y eso es importante por muchas cosas, pero también tiene un aspecto específico hacia las mujeres porque eh, la, la, el enfoque este islamofóbico tiene en las mujeres, en las mujeres que utilizan el hijab como una, una, digamos, le dan una fuerza simbólica como representativa de lo que ellos combaten. ¿no? Y luego, eh, que es lo que estamos viendo más desarrollado por parte de, de la ultraderecha, es la posición real en el relato, porque sabemos que la derecha se opone a los derechos de las mujeres, a los derechos del eh, LGTBI, pero se han visto forzados ¿no? a ir... Eh, eh, a ir reconociendo alguno de estos derechos ¿no? pero el desplazamiento que hace la ultraderecha que obliga bueno que obliga que la derecha ha aceptado es un desplazamiento hacia un relato que los cuestiona de partida ¿no? desde un planteamiento eso de desigualitario ¿no? y que tenemos que tener claro que esto es una disputa por modelo de sociedad. Esto no es solamente una pequeña cosa, es que se disputa un modelo de sociedad, de quienes quieren una sociedad católica en el sentido de lo que dice la jerarquía, porque hay muchas personas que pueden ser eh, creyentes que tienen otros planteamientos, machista y eh, que responda efectivamente a los intereses eh, capitalistas. ¿no? Entonces, ¿cómo no? Vamos a situar nosotras en nuestro horizonte de la huelga feminista todos estos problemas. ¿Cómo no vamos a situar nuestra crítica no solamente a un Estado colonial racista, sino también eh, capitalista? ¿no? Y todo esto va a estar presente en el proceso de la huelga, lo tenemos que tener claro. Esto va a ser, en algunos casos, van a ser, va a hacer mucho ruido en el proceso de la huelga. Entonces, bueno, como habíais anunciado en la charla como de estrategias... Yo voy a apuntar algunas cosas, ¿no? porque la estrategia es algo que hay que formularlo colectivamente, eh, pensarlo desde procesos de pensamiento colectivo, de la ¿no? desarrollando nuestra inteligencia colectiva, entonces eso vendrá de lo que hagáis aquí en, en Cantabria, en esas asambleas abiertas que proponen las compañeras, porque eso es lo que, lo que realmente permite eh, hablar de estrategia. Yo voy a apuntar algunas ideas, ¿no? simplemente... Primera cuestión fundamental, y es que no podemos aceptar que establezcan y que determinen el terreno de nuestro debate y de nuestras propuestas. Hay que salirse de ahí, es decir, hay que tratar de hacerlo. Y eso significa un esfuerzo también de cómo, de, de cómo lo entendemos y cómo lo comunicamos. Es decir, eh, no, podemos estar no, no podemos estar a la defensiva de lo que dice la derecha y la ultraderecha nosotras tenemos una propuesta en positivo que ofrecer a las mujeres que por eso están movilizadas por eso se movilizaron en la, el 8 de marzo, por eso nos movilizamos ayer ¿eh? es una propuesta en positivo que dé solución y salidas o que dé solución, que plantee soluciones por eso decía los conflictos que atraviesan nuestras vidas ¿no? eh, hay que evidentemente entrar a cuestiones que se dicen, pero no a la contra. Nuestro problema no es, claro que es un problema cómo se está moviendo la derecha, pero bueno, también hemos vivido otros momentos históricos muy brutales y las mujeres hemos sabido que la única forma de resistir realmente es avanzar y avanzar con nuestras propuestas, no dejar que nos marquen el terreno, como decía anteriormente, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que en este contexto que va a estar, que además la prensa está ofreciendo incomprensiblemente un altavoz enorme a estas propuestas, ¿no? o sea que va a estar ahí? Eh, hacerlo desde nuestro análisis, desde nuestras propuestas y de nuestro relato. Es decir, frente a, a la idea de que eh, las feministas generan desigualdad porque lo que quieren es beneficios para las mujeres, nosotras plantear en positivo lo que es nuestra propuesta. Nosotras abogamos por una igualdad de todas las mujeres, porque queremos que, haya, que todas las mujeres puedan vivir una vida digna, y eso significa no estar sometida a violencias, esto significa no tener una vida precarizada, eso significa tener derechos y poder ejercerlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Frente al resentimiento de muchos hombres, porque eh, Vox ha puesto voz a cierto resentimiento de hombres que no habían entendido absolutamente nada. Bueno, el resentimiento de algunos que sí que han entendido, los que son agresores, los que son violentos, eso sí que lo había entendido, pero también otros que no se habían manifestado. Y frente a ese resentimiento que surge ahora, nosotras lo que tenemos que señalar es cuáles son los privilegios que tienen eh, los hombres y cómo hay otras formas de vivir y entender la masculinidad y por lo tanto hay otras formas de entender y de vivir las relaciones y por otro lado no establecer esa dicotomía que se establece en que todos los hombres son lo mismo igual que todas las mujeres son lo mismo, ¿no? sino no, y además tenemos gente a nuestros alrededores, gente de otros colectivos sociales que pueden ¿no? explicar que efectivamente existe otro tipo de masculinidades y otro tipo, no es una cosa que nos competa solamente a las mujeres combatir esto, ¿no? Frente a la idea esta que enarbola tanto la derecha en general de nosotros primero, que en nuestro caso hablando de mujeres sería nosotras primero, ¿No? Las españolas, nacidas aquí, católicas, blancas, ¿no? porque puedes haber nacido aquí, pero si no eres blanca y de origen de edad, ya no eres, no no tienes los mismos derechos. ¿no? Entonces no solamente es nacidas aquí, sino nacidas aquí, blancas, etcétera, frente a nosotras primero, nosotras tenemos que plantear en nosotras unidas, unidas por los derechos de absolutamente todas con lo cual tenemos que poner los derechos de todas al mismo nivel ¿no? y exigir otras políticas. Es tan importante hablar de las violencias sexuales como hablar, de la de, como hablar y criticar y pedir la derogación de la ley de extranjería. Nosotras no hacemos una clasificación, porque el dolor que sufren las mujeres por distintas circunstancias de su vida, lo de las asesinadas es otra cosa, obviamente, eh, no es una cosa que se pueda comparar luego nosotras si ponemos en el centro la vida de las mujeres si ponemos en el, flecto, en el centro los conflictos que nos atraviesan nosotras tenemos que ir fuertes con ese nosotras unidas unidas en las cosas concretas que nos afectan a unas y a otras ¿no? bien, eh, todo esto teniendo claro que además que no abogamos por una igualdad que no nos queremos sentir atrapadas en una igualdad, porque mucha gente habla de igualdad, pero muchas veces esa igualdad deja fuera a muchas mujeres. Por eso el unidas, el todas unidas, tiene también un significado real, no es una cosa que, metafórica o no es una idea brillante, no, no, es que eso tiene su concreción política en cómo visibilizamos la realidad, las realidades y qué planteamos. ¿no? Ni tampoco esto significa vernos atrapadas en una lógica legal. Es decir, cuando decíamos antes, que ha cambiado y no ha cambiado? Nosotras queremos que cambie, los cambios no son solamente cambios legales. No tenemos que estar pidiendo permanentemente, solo, que también, cambios de leyes y de normas porque es tan importante como, como ver cómo cambiamos nuestras realidades concretas en lo cotidiano, en el día a día, en las relaciones, en los hogares, en las familias, en los institutos, en las universidades. Entonces, no estar atrapadas en que nuestras reivindicaciones son siempre solo reivindicaciones para exigir otros eh, planteamientos al, a normas y, y leyes, que también, evidentemente, ¿no? Eh, entonces hay una cosa que es muy importante desde mi punto de vista de la estrategia es cómo nos situamos y dónde tenemos que poner el centro, o sea, cuál es nuestro foco porque vamos a tener muchísimos ruidos, mucha disputa pero dónde está nuestro centro, a quiénes nos dirigimos, cómo poder llegar a cada vez más mujeres y ese es el segundo punto que me parece muy importante el año pasado hicimos una huelga extraordinaria y este año nos toca profundizar nos toca extenderla a más gente, que llegue a más gente. Una extensión que debe ser además una extensión participada, poder llegar a todos los barrios, a todos los pueblos, a todos los centros, a todas las empresas y que sea participada, porque para nosotras decía antes, ¿no? la huelga no es qué hacemos el 8, ¿Cómo, cómo es el 8, el 8 va a depender de cómo hagamos en este mes y medio largo que nos queda. Y por eso es tan importante esa extensión de la huelga. No solamente que nosotras lo tengamos claro, sino las que lo tenemos claro, cómo conseguir que haya más mujeres que nos expliquen qué es para ella la huelga, qué espera una mujer de la huelga feminista y cómo poder dar respuesta a esas aspiraciones, a esos deseos o a esos eh, eh, problemas que, nos van, que van planteando más y más mujeres. La extensión de la huelga y la participación es eso. No solamente que nosotras digamos cómo entendemos la huelga de cuidados, de consumo y tal, sino cómo la entiende también mujeres de, en los distintos, eh, en los distintos eh, ámbitos. Cómo, por ejemplo, eh, profundizar, y si el año pasado hablábamos de huelga de cuidados y lo centrábamos mucho en la huelga en el ámbito doméstico y familiar, este año la huelga de cuidados... Tiene que también abarcar el ámbito de todo lo que supone trabajo de cuidados. Tiene que, eh, tiene que abarcar lo que supone las mujeres que trabajan en la enseñanza, en la sanidad, en servicios sociales. Y entender y, y hacer visible ante toda la sociedad que si realmente nosotras paráramos, no solamente es que se genera un problema de cuidados en nuestros ámbitos personales, sino que es que se, se colapsa absolutamente todo. La enseñanza, la sanidad, los servicios sociales, imaginaros en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, ¿qué pasaría? No? Entonces, eso es darle como también una dimensión más global. ¿no? Luego podemos ver otras cosas, creo que ya me queda poco tiempo. Eh, otra cosa importante es... Centrarnos como movimiento feminista en lo que nos une. Ahí dentro del movimiento feminista tenemos temas que no tenemos, son temas que no tenemos resueltos, que tenemos distintas posiciones, eh, por ejemplo, sobre el tema de la prostitución, ¿no? Entonces, o sobre otros temas, entonces vamos a poner en el centro lo que nos une y busquemos formas después de la huelga para ir viendo cómo acercamos posiciones e ir avanzando y profundizando también en los acuerdos en esos temas que hoy son conflictivos. Pero no empecemos por los conflictos, porque entonces eso nos paraliza, nos limita y, nos, y además nos, digamos, no, no, no favorece ese proceso de, de extensión. ¿no? Luego hay otros problemas a los que tenemos que ver también cómo damos eh, respuesta, que es los intentos que hay, que habrá, de cooptación de la, de la huelga. En este caso yo creo que no va a ser como el año pasado, que si os acordáis, el año pasado era de repente Ciudadanos, que salía diciendo que, que era tal, hasta, yo no sé si fue un obispo de Madrid o de Alcalá de Henares, que es que el de Alcalá de Henares tiene lo suyo, que dijo que también la Virgen estaba con lo de la huelga, ¿os acordáis? Bueno, claro, eso es que era todo el mundo, ¿no? Entonces, no solo eso, no solo Ciudadanos, no solo el PP con el ridículo del lacito de, de Rajoy, sino que este año la derecha se va a colocar de otra forma, de forma confrontativa con nosotras. Eso lo tenemos que tener claro y por lo tanto es mucho más importante que dentro de lo que es el campo social de organizaciones sociales, sindicatos, partidos, etcétera, se respete lo que es los objetivos, las formas de hacer y la dinámica que eh, establece el movimiento eh, autónomo feminista, porque esa es la garantía. Esa es la garantía. Y si hay problemas, es problemas que tienen que plantearse esas organizaciones, sindicatos y tal de ¿Por qué no tienen esa, eh, ese trabajo, esa relación eh, con el movimiento feminista? Sabiendo que hay, por ejemplo, en los, sindicatos, eh, en los sindicatos, hay muchísimas mujeres, tanto en unos como en otros, que son mujeres feministas que pelean porque sus sindicatos planteen lo que plantea el movimiento feminista. Es decir, que mujeres feministas afortunadamente estamos en todos lados, ¿no? Pero, bueno, también establecer esa, esa discusión y ese debate con todas las organizaciones. Y ya por último, por último, bueno, es que me he alargado mucho. Entonces, ya otra cosa que es importante, me parece a mí, eh, como, como, claro, Hemos conseguido, yo creo que una de las cosas importantes, hemos conseguido eh, un nivel de... El movimiento feminista ha conseguido repolitizar, volver a politizar eh, muchos de los problemas y de las reivindicaciones que estaban planteadas. Hemos sido el movimiento que ha organizado la mayor movilización que había, que se ha producido en ¿no? siempre se decía, ¿no? Desde la guerra, y yo no sé si en algunos sitios incluso más, pero da igual porque no se trata para nada de, de establecer eh, competiciones, sino de, de ver la importancia de la movilización eh, que tuvimos. ¿no? Y que por otro lado, el movimiento feminista, en la propuesta de huelga, hemos hecho una cosa muy importante. Que hemos, sabido, que hemos sido capaces de articular las distintas reivindicaciones. Es decir, hemos sido capaces de articular las reivindicaciones de, digamos, de tipo cultural, de identidad de distintos colectivos, con las reivindicaciones económicas, con las reivindicaciones relacionadas con el racismo, con las reivindicaciones eh, relacionadas con la ecología. ¿no? Junto con la reivindicación de vidas libres de violencia, con la reivindicación de derechos sexuales y reproductivos, con la reivindicación de reconocimiento de identidades de identidades de género, etc. ¿no? Y eso ha sido lo que ha dado la enorme potencia de movilización. ¿no? Entonces, eso ha hecho que, claro, mucha gente diga, es que la esperanza está en el movimiento feminista, ¿No? porque efectivamente nosotras nos hemos hecho eco, Hemos al día siguiente de la huelga, los, esa semana había movilizaciones de pensionistas y ahí estábamos las huelguistas del 8 de marzo, ahí estábamos las feministas. Y eso eh, es algo que ha quedado claro. Entonces se plantea, el feminismo es hoy como la punta de lanza o el feminismo hoy puede ser un dique de contención de la extrema eh, derecha. Y yo digo, vamos a ver, yo creo que no, no que, que es muy importante lo que significa eso de reconocimiento, pero desde luego yo no quiero que nos carguen con semejante responsabilidad a nuestras espaldas, porque no es solo nuestra responsabilidad, no es una cosa que nos atañe solo a las feministas, lo que hay que hacer es ver cómo se moviliza el resto de la sociedad, cómo se movilizan otros colectivos sociales, y cómo, digamos, se hacen una, eh, unas alianzas y una articulación de toda lo que es la sociedad realmente eh, eh, movilizada. ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que efectivamente eh, ese acierto ¿no? de, de, de, de saber articular las distintas reivindicaciones de que mujeres de muy distintos colectivos vean que el feminismo sí recoge sus necesidades y sí responde y sí plantea esas necesidades, es lo que nos hace, lo que nos hace fuerte. Y eh, para acabar, yo creo que otra de las cosas que hemos mmm, puesto sobre la mesa como aciertos, luego hay muchísimos problemas, ¿eh? que podemos hablar, yo tampoco quiero ignorar eh, muchas dificultades y problemas, pero bueno, todos los aciertos, es que eh, hemos eh, construido herramientas de contestación colectiva, ¿no? que ha sido en esos procesos colectivos y que, por otro lado, no nos ha echado para atrás absolutamente nada. Por eso, para acabar, yo quería decir que ayer nos movilizamos todas en muchísimas ciudades con el lema de, de «Ni un paso atrás». ...tenía que ver con lo que sucedía en ese momento en Andalucía... ...pero la consigna no puede ser ni un paso atrás... ...porque nosotras estamos en un momento de fuerza y de movilización... ...y, nuestro, y nuestra propuesta y nuestro horizonte inmediato... ...es dar muchos más pasos adelante... ...no nos queremos quedar solo con lo que tenemos... ...por más que haya amenazas fuertes, por supuesto... ...pero también las había en los años 70... ...y conseguimos muchas cosas... ...si nos quedamos pensando... ...que lo que nos toca es resistir... ...estamos perdidas... ...lo que nos toca es avanzar... ...más y más... ...que no nos quiten lo que tenemos... ...pero que no nos lo quiten... ...porque vamos consiguiendo más... ...y entonces así ver qué cosas de las que hay... ...son cosas que no son suficientes... que leyes no son suficientes... ...qué cosas no son... Eh, ...digamos tenemos que ir eh, cambiando y ampliando... ...por lo tanto... Más que pensar en que ni un paso eh, atrás, lo que tenemos que pensar de cara a este 8 de marzo del 2019, ¿cuántos pasos adelante queremos dar y hacernos fuertes y unirnos todas para hacer eso posible?, que sabemos que no lo, lo que nosotras queremos no lo vamos a conseguir de un día a otro, pero si no avanzamos, desde luego estaremos todavía mucho más lejos de conseguirlo. Así que tenemos mucho trabajo apasionante y además nos sabemos fuertes y nos sabemos muchísimas. Así que tenemos mucho para, para planteárnoslo bien. Muchas gracias, Justa, por tus palabras. Desde luego que es un placer escucharte. Y tenemos tiempo para abrir turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. O intervenir. O, o intervenir o abrir debate. Bueno, yo No hay nadie. No, no hay nadie. Eso, todo el trabajo para la huelga. Levántate porque igual perdón. no te oyen. Trabajo para la huelga en, en, en, en el cupo, por llamarlo de alguna manera, de cuidados, que es precisamente lo que está feminizado, lo decías tú, desde la sanidad, la escuela, feminizado, completamente feminizado. Y, y yo creo que es ahí donde, donde se puede hacer muchísimo, porque las mujeres nos vamos a comprender en la, huelga, en la huelga feminista. También es cierto que la parte de sanidad, pues los servicios mínimos van a ser los mismos que diariamente, con lo cual el porcentaje de gente en eso es poquita la que, la que se puede adherir en, en lo que es en la huelga laboral. Pero, sin embargo, la parte de cuidados es que nos afecta absolutamente a todos. Quien no cuida de madres? quien no ha cuidado de hijos? quien no cuida a los compañeros o compañeras? Siempre estamos cuidando todas las labores de cuidado es Que te crece el pie, que compras el pijama, que compras el cepillo de dientes, que miras cuándo son las matrículas, etc. Creo que ese es el punto de unión de mujeres que se tiene que hacer una huelga porque es significativa, significativa, es un pilar significativo de la sociedad. Y nada, que el mundo lo podemos cambiar y hacerlo. Menos bélico, fuera machistas, fuera patriarcales, el mundo más alegre, que la lucha tiene que ser alegre, <tose> cantarina y bailarina, porque no nos pueden amargar estos, estos, estos comportamientos machistas y opresivos. ¿no? Nosotros tenemos una, una salud alegre. <risa> ¿alguien más quiere intervenir? ser el tema que centró que fue el tema de las agresiones y las violaciones no pero yo creo que tenemos que avanzar más y nuestro, nuestros lemas y nuestras reivindicaciones en este curso en este 8 de marzo ¿no? que no se deben quedar solo en en ese tema no porque aparentemente parece que simplemente nos reivindicamos como víctimas y entonces que somos personas activas que lo que has comentado tú que nuestros frentes de lucha son mucho más amplios y que hay que darles visibilidad ¿eh? no solo en un escrito también nuestras pancartas que no solo sean de un tema sino que le pongamos ahí un poco de creatividad y que sean temas creativos y cada quien, que puedan Abarcar a todo tipo de mujer, ¿no? Que se sienta en un momento o en otro, vida eh, machacada, y con ganas de algo. Este. Y siempre la parte pasiva, Yo con la huelga. No, no perdón sí, sí. Yo tengo una pregunta. Una pregunta. Eh, en relación con la huelga de, de consumo. ¿cuál crees que debería ser la estrategia? ¿Si como el año pasado que quedó un poco diluido la huelga de consumo eh, si debería ser focalizado en aquellos sectores económicos o aquellos que sepamos que están más feminizados o que, que precarizan a la mujer o, o como el año pasado que fue algo así como general antes de, eh, bueno, antes de contestarte en concreto a esto hay un una cosa que sí quería señalar, que me parece muy importante, y es este año que es también las cuatro huelgas, ¿no? también la huelga eh, laboral. Eh, yo creo que una de las cosas que se marcó el año pasado, pero que igual no, explica, no se explicó suficientemente y, y creo que es importante, es que la huelga feminista que es con los cuatro ejes, es una huelga que permite que participe, que cada mujer encuentre su hueco y que todas las mujeres puedan hacerla. Porque hay muchas mujeres que en el ámbito laboral no pueden hacer huelga. Por ejemplo, las trabajadoras de hogar ya dijeron el año pasado, es que si hacemos huelga, claro, si no tienen ni no tienen garantizados ni los más mínimos derechos, las echan inmediatamente. Y por eso pro, hicieron la propuesta de que se pusieran los, los mandiles en, la, en las ventanas y en las terrazas para que hubiera visibilidad de que, eh, de que ellas de alguna forma participaban. Si miramos cómo está el mercado laboral, vemos que efectivamente hay muchas mujeres que no pueden hacer huelga por las condiciones de trabajo, porque están incluso sin contratos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, la propuesta de huelga feminista lo que significa es eso, que al abrir la posibilidad de que sea huelga de, de laboral, huelga de consumo y huelga de cuidados, en cualquiera de esos de esas fórmulas puede encontrar un hueco una mujer para participar en la huelga, porque no es que todas tengamos que hacer absolutamente todas la, los cuatro tipos de huelga, pues algunas podrán y otras no. La cosa es que todas efectivamente podamos podamos participar de las formas que de la forma que sea, ¿no? Y eso también. Eh, es una cosa que, que permite, pues bueno, o ahora aquí poder discutirlo y poder comentar, porque pueden surgir muchas ideas. Y, eh, y cuando se hagan las asambleas también, ¿no? Por pueblos, barrios o donde las empresas, pues dar la oportunidad a ver también qué ideas surgen de cómo las mujeres que no pueden hacer la laboral por las condiciones de trabajo que tienen, ¿no? O en una tienda, en un comercio, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. ¿No? porque depende de las circunstancias, entonces tenemos que darle también a la imaginación para que todas las mujeres puedan participar de alguna forma ese día, pues igual en un, en un comercio no puede ser, pero entonces las mujeres del barrio pueden hacer algo para que eh, digamos, esa mujer se sienta de alguna forma partícipe, yendo a la, al comercio, poniendo algo al lado del comercio, en fin, que hay muchas formas para que ese día la huelga esté presente en todos los espacios, ¿no? Yo creo que eso sí que es importante. Eh, luego está la otra, lo que tú planteabas, con la huelga de consumo, efectivamente, la huelga de consumo es de las más difíciles para concretar, porque, porque claro, no se trata algún día dejar, o sea, no se trata de situarlo en el plano estrictamente personal, ¿no? De que en cada casa, ese día, la mujer no hace la compra, ¿no? Sino... Realmente poner en el centro los problemas que lleva el tipo de consumo que estamos haciendo. Por eso yo creo que igual este año es interesante, pero eso es, ¿no? La, las asambleas es donde se tiene que ver, eh, poner el centro en los aspectos como claves, ¿no? O eh, tipo de empresas, o tipo de centros comerciales, o sea, algo que permita poner en cuestión el tipo, de, el modelo de consumo, ¿no? o centrarlo en el tema energético ¿eh? y a partir de ahí pues, poder explicar también los problemas que genera la pobreza energética y, y digamos, cómo afecta particularmente a las mujeres. O sea, ponerlo más en esos focos, más que solamente en el tema de yo hoy no hago la compra. Porque eso al final eh, pues tiene como muchos límites y se plantea en un terreno estrictamente individual. ¿no? Entonces, eso habrá que ver en cada espacio pues eh, si se focaliza en no ir a comprar a los centros comerciales, por ejemplo, por lo que significa de desterritorializar, por lo que significa de agresión al eh, pequeño comercio, por lo que significa eso de lo que afecta a las ciudades ¿no? y a los pueblos, a las ciudades, y por lo que significa el tipo de consumo que, que ahí se, se promueve. ¿no? Bueno, buscar también otras fórmulas que no sea solamente decir, oye, pues no consumamos ese día, eh, que también, ¿no? Pero llevarlo un poco más allá. Igual que lo de cuidados, decía, darle como un marco más global, a lo de consumo también darle un marco más global, ¿no? Que salir un poco de solamente lo que cada cual hace, que es muy importante eh, individualmente, ¿no? Y ahí pueden surgir cantidad de ideas. cantidad de ideas. Yo me animaría con otra porque siempre pienso que nos queda una parcela sin pérdidas de, de las mujeres presas. Y, y la mayoría o muchos, pienso yo, de los delitos que tienen son delitos de subsistencia. Entonces creo que ahí también alguna voz les debíamos echar, además de un cable. Es una población, la población femenina no suele tener delitos ni de sangre ni nada, son pequeñas cosas de subsistencia, sino es socialmente. Y yo creo que ahí también podríamos, no sé cómo, pero decir algo. ¿Y sobre los hombres no tenéis nada así que comentar? Sí, que dónde están. ¿Que ¿Por qué no hablan ellos de ellos y de sus comportamientos? ¿Por qué no se riñen ellos mismos? ¿Por qué no se regañan sus comportamientos? Sí, yo sí les he hecho falta en sus regañidas a ellos mismos. En eh, cuanto a llevarles a la huelga, ¿no? Preguntaba. No, yo os lo dejo abierto. Yo he hecho falta su, la crítica a, a, al, al comportamiento. De ellos, a sus comentarios, a, a su manera de no ver los privilegios que tienen, no mirarse ahí, que se miran otras cosas. No, estoy enfadada con esto. Se habla mucho de política y poco de su <risa> comportamiento diario. ¿Te parece que ellos se justifican unos a otros? Hablar más alto que al fondo nos oyen. Considero que es que como ellos iban justificándose unos a otros y tirándose flores unos a otros, pues se olvidan de esa parte que, eh, que se olvidan de esa parte que es importante para todos, especialmente para nosotras, de que asuman su responsabilidad de que son ellos, que ellos son, que ellos radican mayormente el problema que tenemos ahora mismo en la sociedad con relación a las mujeres eh, feministas, a las mujeres en general, no importa el ámbito y el lugar a que pertenezcan, ni la raza ni la clase, ni nada por el estilo. Que afecta a todas. Ellos no, no asumen, no admiten. Lo que hace es que lo omiten. Pues sabéis que la, que la huelga eh, es una huelga feminista que llama a las mujeres. ¿eh? Y yo creo que esto es importante y, bueno, sobre esto ha habido o hay, en fin, no sé qué pensaréis eh, aquí, vamos a las que habrá distintas ideas, eh, pero yo quiero como señalar un poco de por qué, cuál es la diferencia. O sea, la potencia que tiene la propuesta de huelga feminista es precisamente el que la hagan solo las mujeres, porque eso es lo que deja al descubierto y a la luz qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos y qué pasa cuando dejamos de hacer lo que hacemos. Esa es la potencia, porque si no lo otro sería pues una huelga general, que la verdad que se podría hacer cualquier otro día, porque entonces ya no tiene que ser el 8 de marzo, ¿no? Sino una huelga general. Lo que nosotros planteamos es una huelga social. ¿eh? Y una huelga social donde la, eh, digamos por eso se llama a las mujeres. Yo creo que es importante también como hay, tenemos tiempo, o sea, como estamos en el proceso, ir pensando también distintas formas como de participación, no necesariamente nosotras, pero bueno, si no hay iniciativa, sugerir, ¿no? Eh, yo no sé si aquí el año pasado lo hicisteis, en Madrid se hizo en varios sitios, lo de los puntos de cuidados llevados por hombres, ¿no? Sí. En CEN hicisteis ah. también, ¿no? Que fue como una primera experiencia y que era como, bueno, a ver cómo funciona. Pues bueno, ya ha habido una experiencia, hay que valorar, hay que evaluar cómo funcionó y si no funcionó bien para poder organizarlo con tiempo mejor y si, no, y si funcionó bien para extender la iniciativa por barrios, ¿no? pueblos, y que eso genere eh, también unos debates, porque también el proceso de la huelga lo que lo que queremos es cambios sociales y por lo tanto necesitamos implicar a toda la sociedad a toda la sociedad y por lo tanto queremos generar debate. Y entonces esto nos puede permitir también pues debates en todos los espacios, en los barrios, que pasan las comunidades de vecinos, cómo organizarlo. Eh, que al final no tenga que ser que una se queda con los de todas para que, no, sino con los hijos de todas para que eh, puedan ir a, a la huelga el resto de mujeres, sino cómo organizarlo, que pues como esté organizada la ciudad o el pueblo, ¿no? Por comunidades o por barriadas o... Y entonces, como hay tiempo, es de las cosas como que hay que empezar a trabajar, porque no vale en la última semana, sino... Cuando se habla de huelga laboral, sí que ¿Oís? ese tema entra un poco en contradicción. Por lo menos el año pasado no surgió, como era la, así la primera vez y tal, en mi, en mi trabajo. Es un sector bastante femenino, soy de la enseñanza y entonces, pues, pues mayoritariamente somos eh, maestras. Sí que surgió que maestros son bajos, que entienden la pelea, que están con nosotras, que tal, eh, hablaron de sumarse, para hacer para que fuéramos más y para que tuviera más repercusión en el centro. En un principio, claro, cuando plantean que quieren participar y quieren estar con nosotras y que asumen y tal, claro, yo enseguida, porque me viene de hace 30 años de historia, no, que tiene que ser una huelga feminista de mujeres. De mujeres, ¿por qué? Porque lo que se tiene que ver, pues es lo que tú planteas, ¿no? Se nos tiene que ver. Y aparte, si resulta que entonces hacemos huelga, a ver quién hace los... Nos van a poner de mínimos, entonces es mejor que hagáis vosotros los mínimos y nosotras hacemos la huelga. Pero es verdad que sí que surge entre el sector de hombres concienciados que entienden que eh, efectivamente esta, esta sociedad se tiene que se cambiar y transformarse. Bueno, pues ese papel, ¿no? Esa... La, me parece, ¿cuál es mi puesto, no? Eh, claro, no, no, si yo lo tengo... Lo tuve claro, o sea... Si tuvieron, lo dije y me quedé, y además les, les, les animé y les convencí Pero que sí puede surgir, puede surgir una contradicción entre ellos, y entre las mujeres, ¿no? De cuál es el papel que les estamos dando, por pues, decirlo de alguna manera, ¿no? Que bueno, que si les explica, se entiende, esto lo entendieron y tal. Pero bueno, que a nivel social es verdad que queda... No, es que ya queréis hacer una hueva vuestra. Mira, pues sí, una no, es nuestra, no va a ser de los bomberos, de, de las bomberas. Pero es verdad que cuesta, que, hay, que todavía hay que seguir explicándolo. Eso que, bueno, que llevamos muchos años en esta historia. Bueno, y que yo bueno, me alegro que está muy bien que esto, que ahora las madres estamos abajo y los hijas están arriba. Que me das tú justa, la me encanta. Sí que es muy lento el cambio, pero hablar de esto, hablar de una mujer feminista, con todo lo que nos ha costado, bueno, yo creo que es un logro y es una... está muy bien. Y que nada, que hay que seguir para adelante, efectivamente, ahora con las hijas y con <risa> A mí me parece que habrá que prolongarla un poco, porque como se suman los sindicatos y todo esto... Habrá que estratégicamente proponer dos o tres días de prolongación de ¿no? este esta mental. A ver cómo se sostienen. ¿no? O sea, pues, eh, unido a esto, yo creo que el tema de la carga mental es algo que nos tenemos que trabajar. Porque a ver, que levante la mano, quien no, dejar reparadas las cosas el día anterior. Más no que, que unido a esto de alargarla, para que sería también que nos trabajásemos lo que es la carga mental. O sea, yo recibí preguntas de... Me tuve que estar haciendo así la soca ese día y, y tuve que hacer un gran esfuerzo de no contestar las preguntas básicas de a qué puerta hay que entrar, llevar el niño, ¿no? Cosas que se hago cotidianamente, ¿no? es que también nos tenemos que trabajar esa parte. Y a mí hay una cosa que, que me preocupa, pero no porque me afecte a mí, sino que lo veo mucho en los foros, en grupos que estoy, y es el tema del miedo, del miedo de, de muchas mujeres jóvenes a salir a la calle. Y, bueno, pues, yo no sé si es que nos enteramos ahora más de las cosas que pasan macabras o... Pero yo, ese miedo yo no lo tenía más joven, ¿no? Y yo, bueno, pues, una chicada de haberme movido mucho y... Por variadas y tal. Entonces, no sé si es algo nuevo, lo oigo mucho, lo leo mucho, ¿no? Y no sé si es algo que se podría. Es de, este de lo... alguna manera el cómo sé el, el, el miedo, el ¿no? de apoderarnos en la no? calle. De alguna manera, vosotros. no sé, pero. Yo creo que es algo que, que está en el ambiente y que demanda que, que, que a muchas mujeres jóvenes, ¿no? uh -huh. Lo que no sé también es un espacio de auto ¿no? y para aprender de ese miedo, para conocer, ¿no? Para, no sé, bueno, también no fue. Político, sino... una palabra ¿Quién tenía la palabra? Esta. Ah, yo soy muy chiquitita y yo prefiero. A ver, puesto que estás planteando que tenemos mucho tiempo por delante, no es tanto, pero bueno, sí lo suficiente como para, por ejemplo, ponerse a trabajar con eh, loganes para las pancartas, que es importante, ¿por qué? Pues recordar, por ejemplo, todo la, la, el movimiento que hubo con el 15M, lo que luego mm, tuvo de, de, de seguimiento las consignas que se, que se pusieron pues, en, en diferentes plazas, eh, la de Madrid y la de muchos otros lugares, ¿no? con el, pues si no nos dejáis eh, soñar, no dejaremos dormir, en fin, todo ese tipo de cosas que luego mm, han seguido teniendo... Eh, como una repercusión, como una, un seguimiento, de, como una voz, ¿no? eh, Pues el empezar a trabajarse, por ejemplo, con pancartas en las que se fuera dejando constancia de que nosotras somos semilladoras de la paz y, y debemos ser desenraizadoras de la violencia... Y, y trabajar todo ese tema de, de, de no a las guerras, de, de, de, de no a, a, a, a, todo, a todos esos temas que, que son, yo diría, propias de, de, de los hombres. Y que ahora hay mujeres que precisamente por quererse igualar al hombre eh, eh, intentan, bueno, lo están haciendo, ¿no? De entrar en el ejército. Para ver si a eso se, se corta un poco ese, ese proceso, porque no creo yo que sea ese el camino. Si lo que debemos es acabar con, con las violencias, pero todo tipo de violencia, no la violencia de, de un hombre contra una mujer o de un, eh, un marido contra una esposa, sino las violencias en general en nuestra sociedad. Entonces, ese, ese tema creo que se debería coger ahí y, y trabajarlo eh, lo suficiente como para, para ir haciendo enfocar. Y lo del consumo, bueno, ya ahí es que... Lo de, lo de trabajar, ir metiendo en, la, en nuestras mentes, que lo del consumo no en un día, porque eso no, no conduce a nada, sino que sea una constante en nuestra vida cotidiana. Y no me más cosas. Eh, lo que es la huelga este día de estudiantes, como para lo que a mí me supone ser es que no eh, estudiante, que es al final el tema de la educación, que creo que es lo más básico, y si queremos un cambio social, es donde se tiene que realmente producir el cambio en, en, en los colegios, en los institutos... Sé sí que es difícil visibilizarlo en personas, en, en niñas, en niños en ese momento, pero creo que es uno de, de los ejes en los que esta lucha se debería centrar porque se ha visto que no hay absolutamente ningún cambio en, en, en, en, en estos años que los cambios no se están viendo en las generaciones que van, que van formándose es algo que estamos haciendo mal y creo que es que donde, donde deberíamos haber muchos focos cambios sociales, los que queremos ganar algo que hace futuro, es donde hay que centrar los esfuerzos. No sé qué es, cuál sería para ese día la digitización pero creo que a la larga es las cosas que Para la mujer tenemos un papel muy importante y yo creo que la educación es, es una base muy importante la madre, transmitir a los hijos en todo, en el consumo. O sea que, que yo pienso que la mujer tenemos un papel importantísimo y no tenemos que tener miedo. y Claro, sí hay un miedo a, a, a, a ciertas cosas. Y una cosa solo que se planteaba de lo de la huelga feminista laboral, que es verdad que suscita debates. Yo creo que hay que que hay que dar espacio para ese debate. O sea, yo creo que en los centros de trabajo eh, hay que intentar eh, hacer, pues eso, asambleas para discutir. Eh, no solamente decir, oye, tú es que no, no, no te toca y tal, sino hacer, asa, o sea, entender la huelga como ese proceso, y en ese proceso, en cada tipo de espacio, eh, dar las herramientas para que, si el año pasado se entendió mal, o no se entendió, pero se asumió, pues este año un paso más, ¿no?, volver a discutir para, entender, para que realmente puedan entenderlos los compañeros. Vamos a tener este año una cuestión adicional, es que estoy convencida que la derecha va a atacar, o sea, va a atacar con la idea esta de estas que solamente quieren huelga de... Va a ir también a atacar con lo de la huelga de solo de mujeres, ¿no? Pero bueno, que eso igual también nos da más argumentos para convencer precisamente a los compañeros que antes no estaban convencidos, ¿no? Porque si la derecha ve eso, un problema es que, bueno es que ahí algo estamos tocando que, que no está mal. ¿no? Entonces yo creo que, eso, que lo que es importante es, a diferencia del año pasado, tenemos más tiempo y hay que hacer ese proceso y esos, de, y esos debates. ¿no? Y luego con lo que tú decías de la, de, lo de la huelga estudiantil, por supuesto que es uno de los, uno de los cuatro eh, tipos de huelgas y es fundamentalísimo. Yo creo que una cosa que salía importante en muchos sitios eh, del año pasado es que la huelga eh, tenía que extenderse eh, a todo el personal que o sea, la huelga de estudiantes, pero es la huelga de las profesoras, es la huelga del personal de las mujeres que trabajan en la limpieza, es la huelga del personal administrativo, es decir, eh, y además establecer como un, un, de, un diálogo entre todos los sectores que están en, en los ámbitos educativos, ¿no? Y yo creo que desde luego, pues hay que ver qué tipo de cosas en el, eh, son fundamentales en lo que es eh, en los institutos, por ejemplo, el tema de lo de educación afectivo-sexual, el que no esté, llevemos desde el año 2004 que se aprobó la ley, eh, se dice que en cada ley que hay, que es fundamental lo de la educación afectivo-sexual, bueno, ¿no? Afectivo-sexual o como se quiera llamar. Bueno, la cosa es que eh, esto está transferido a las comunidades. Pero a nivel estatal, de marco estatal, no existe ni nada, absolutamente nada, que establezca la necesidad de que esté transversalmente en el currículo lo que es la educación. Con lo cual, depende de cada comunidad, porque no hay un marco estatal que eh, fuerce o que obligue. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el marco eh, de los institutos, yo creo que es algo que es fundamental plantear, ¿no? Luego en las universidades, pues ya se, se entronca más con el tipo de educación que se da, con el tipo de, bueno, según las, las carreras, ¿no? Pero yo creo que efectivamente es, eh, bueno, es uno de los cuatro igual de importantes, ¿no? O sea, que no es ni menor ni mayor, ¿no? Yo quería preguntar, una huelga que está en el laboral. Eh, ¿Qué argumentan los sindicatos mayoritarios, comisiones de UCT para hacer una convocatoria de dos horas de huelga? Aún parece que hay eh, ciertos sectores dentro de los sindicatos donde van a convocar huelga general, o sea, van a convocar huelga de 24 horas, ¿no? Pero son excepciones. Entonces, es que no, me, no acabo de entender.. Eh, que la argumentación, el discurso para apoyar que solo sean dos horas. Ya el año pasado sorprendió porque mmm, con la cantidad de trabajo que había hecho por parte de las asambleas, de los feministas, eh, la convocatoria, lo que trabajaron y demás, eh, ver que había otra manifestación, había... Es decir, es absolutamente... Eh, contradictorio y por supuesto al planteamiento que Justa está haciendo en estos momentos que hemos mantenido durante años en todos los eh, yo creo que en todas las convocatorias, en todos los trabajos o luchas que llevábamos adelante por el derecho de fuera, siempre había grandes consensos, siempre había a veces astartarnos la verdad, de, de debates internos para llegar a consensos, para llegar a acuerdos, para que todo fuera lo más participativo posible, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo, el año pasado me quedé sorprendida, ¿no? Cuando sales a la calle y a las 12 de la mañana hay ahí una manifestación de los dos sindicatos, luego la otra que va por otro lado, es decir, ¿y este año repiten lo mismo? Porque este año está ahí su laboral también. Entonces, de verdad que me cuesta, me cuesta mucho. Eh, eh, saber por qué en qué, eh, ¿en qué fundamenta en que eso no va a llegar entonces, el PSB el PSB claro, yo es que no te puedo contestar porque a mí también me sorprende y no lo puedo comprender lo que sí está es sé que, por ejemplo, de comisiones la Federación de Enseñanza y la de Servicios para la Ciudadanía convoca 24 horas. Eso quiere decir que ya el año pasado, ya el año pasado hubo muchas mujeres sindicalistas eh, que plantearon, que se manifestaron en contra, que protestaron, que pidieron que hubiera debate y que eh, no estuvieron de acuerdo con la decisión, eh, la decisión tomada. Y este año yo sé que hay muchas mujeres feministas que están peleándolo y que están en desacuerdo y que están eh, pues eso, planteando que los sindicatos tienen que acompañar al planteamiento que hace el movimiento feminista, que es quien hace la convocatoria de huelga como huelga social, que incluye la laboral, pero que va más allá de la, de la laboral, que eso es lo que hace el feminismo, resignificar esa idea de huelga. Por eso muchas veces los hombres no se sienten, se sienten como incómodos, porque la idea tradicional de huelga, de huelga productiva, de huelga de la producción, eh, eh, digamos, los hombres han jugado un papel muy protagonista, entonces esto cambia completamente, no porque les pone en otro lugar, entonces requiere un debate efectivamente y por eso este también como a veces la dificultad. Para los Nosotros convocamos una cosa, pero luego... Sí, ¿Pero bueno, eso da igual? También CGT y CNT que la convocan son sindicatos mixtos. Entonces, legalmente tienes que convocarla como mixta, pero tú luego como sindicato puedes hacer lo que, lo que quieras. Entonces, yo sí que pensé que este año, o sea, el año pasado, es verdad que yo creo que les pudo coger a las centrales sindicales mayoritarias con el pie que cambiado. en que condiciones que el resto Cgt convocaba los de la los de, de casa, los sanitarios que los eran más sectoriales y sí si que hacían la convocatoria general pero las dos así de grandes comisiones Cgt yo creo que les pudo coger que no yo creo que no se esperaban el, el éxito de la huelga ni ellos ni veces. pero este año ya con un año de recesión, sí. que sigan apostando por paros parciales me parece que es que o sea, no sé cómo no espabilan, que ser efectivamente, oye, el, el que les den de comer, pues eso tiene, claro, tiene un, un coste, pero tienen muy poco, muy poca represión, porque es que, encima con la que está cayendo, quiero decir que se podían, como fuera por lo político, ¿no? por la situación de no, la bufía, no sé, espabilar un poco, pero no, no, o sea, están ya hablando del paro de dos. El Padre parecía de ¿no? dos horas. Había en prensa. Sí, sí. o sea que. que, que es que no. no, no ¿A la vida? ¿A cuándo entiende? No sé. ¿No? ¿Alguien más tenía palabras? ¿Alguien más había medido? Sí, ¿no? Pero es que no me acuerdo. ¿Alguien había levantado la mano? Bueno, pues Si no hay ninguna intervención más, eh, recordaros que la próxima asamblea es el día 30 de enero a las 7 en La Libre, que seguiremos trabajando todos estos objetivos de cara a la huelga y que el que quiera venir, está, o la que quieren venir, que está invitada. También tenemos una dirección de correo electrónico, asambleasfeministasdecantabria.gmail.com, si alguien quiere ponerse en contacto con nosotras. El, ¿eh? el Facebook también pues, asamblea tenéis de todo Twitter Twitter tenemos también estamos Hola. hiperconectadas y funciona muy bien las redes bueno y nada con esto pues muchas gracias a todas por venir y hasta la próxima